Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo. Nuestro día miércoles, mitad de semana. Quiero invitarlo para que al iniciar nuestro día, nos pongamos en la presencia de Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Este día maravilloso que el Señor confía, pone en nuestras manos. Vamos a poner en las manos de Dios nuestros proyectos, nuestras intenciones, nuestros afanes. Pongámonos en la presencia de Dios. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, al Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hablé no será suyo, hablará de lo que oye, y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de mí lo que os irá comunicando todo lo que tiene el Padre es mío por eso os he dicho que todo de lo mío os lo anunciará palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús hay una cosa una tentación que a veces tenemos en este caminar y es querer como abarcar todo querer saberlo todo querer controlarlo todo es una tentación del ser humano y hoy Jesús dice muchas cosas me quedan por deciros pero no podéis cargar con ellas. a su debido tiempo Decía María Auxilia, ahora, ayer que meditábamos a su debido tiempo, Juan Bosco quería saberlo todo y tener claridad. Pero no, paso a paso, poco a poco. El proyecto de vida, en la medida en que lo oremos, en la medida en que nos pongamos en las manos de Dios, el Señor poco a poco irá mostrando el camino. No podemos con todo, dice. No podemos con todo, paso a paso. Y es necesario que clamemos a Dios el Espíritu. Porque es el Espíritu, dice, Él os guiará hasta la verdad plena. No lo sabemos todos ni, lo podemos, ni podemos con todo, pero en la medida en que el Espíritu vaya siendo mella en nosotros, vaya llegando a nosotros, iremos avanzando. Iremos avanzando en esas moradas por la gracia de Dios, por la fuerza del Espíritu. Bueno, mis queridos amigos, qué alegría haber compartido este momento de oración. Sigamos viviendo este día en la presencia de Dios. Que el Señor... Él los bendiga, los guarde y los protege. Un abrazo para todos.